Inmediatamente preguntale a. ¿Qué es eso? Es pollo. Preguntale a. ¿Cómo se llama? No me haces pensar vos. A Pablo. Preguntale a Pablo, ¿venís hoy? Mm. ¿Eh? Bueno. A darle un poco de sabor. Oh, quiero ver si me llega. Extraño, porque este gato me amaba. Comía acá siempre. No logra bajar del techo, no sé por qué. Lo hacía no, siempre. está débil. Este dijo que lo tenía encerrado porque estaba resfriado.